aunque mantiene su pulso por el control del Partido Republicano con vistas a una posible candidatura presidencial en 2024, el cual no está combatiendo a la guerrilla en su totalidad, sino solo la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se quiso subordinar al alias Jesús Santricho. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de dar inicio a nuestras noticias, no se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. Los dolores de cabeza que trasnocha a Nicolás, como es el caso de Alex había otros problemas delicados, como el combustible y la invasión de los grupos insurgentes que él mismo patrocinó. Es increíble, pero para Nicolás no ocupar un lugar en la segunda agenda, el hecho de que cada día el territorio nacional se lo reparten los grupos delincuenciales. En este momento, la mortificación de Nicolás es por los números y los datos que maneja Alex Ab. Tanto para Nicolás y los capos de la revolución no hay cabeza sino para maquinar la instalación de cuentas falsas para abogar por Alex Saab. Simultáneamente, mientras la desolación cunde por todas partes de un país devastado, Nicolás se la juega por rescatar a su operador financiero Estrella Alexa. Por eso para Nicolás esas cifras que indican que la mortalidad infantil se ha duplicado, esos números que se dan cuenta del incremento de la tasa de asesinatos que hacen que Venezuela sea uno de los lugares más inseguros del mundo, no lo angustian para nada. En este momento la mortificación de Nicolás es por los números y los datos que maneja Alex Saab. Por eso los despliegues publicitarios clamando por su liberación y haciendo arengas donde supuestamente el pueblo clama por la libertad del empresario, mientras las huestes maduristas embadurnan los muros de la ciudad de Caracas con consignas alusivas al mártir de la revolución. Algo que causa asombro es la manera como el gobierno está manejando esto y por eso Nicolás le tratan de decir que los comerciantes del mercado de consejeros de Margarita se han visto forzados a cerrar sus locales por la inclemencia de la crisis que azota a la isla. Nicolás rezonga y grita lo siguiente, déjenme pensar que estoy tratando de rescatar a Alex. Como bien sabemos es para Nicolás y los capos de la revolución que no hay cabeza sino para maquinar la instalación de cuentas falsas por las redes para vapulear a los jueces caboverdianos por el caso de Alex App. De esa manera se gastan millones de dólares en Twitter y en cuanto plataforma tecnológica se puede utilizar para semejantes argucias. Ahora, para rescatar a Saab a montones, porque así lo exclama uniracundo Nicolás, mientras va sumando los 170 millones de dólares que cobran los abogados que se encargan de dilatar la extradición de su operador. El por qué es tan importante saber que Saab fue el hombre más clave para la importación de alimentos con sobreprecio, aunque estén descompuestos, pero pagan a precio de oro. El que se las arregle para transar los intercambios de oro por dinero, el que cumple la labor es de puntear las relaciones entre los contactos en Rusia, Turquía, los iraníes, México, Cuba y Colombia. La verdadera razón de los dólares de cabeza de Nicolás que están por llevarse al hombre que a su vez se llevará consigo. Tantos secretos de este mundo tan sórdido que habitan en el interior de la cúpula chavista. Y sobre todo el entremando de Nicolás. Eso es lo que lo trasnocha A él no le quitan el sueño que sigan muriéndose los niños por desnutrición dentro de Venezuela o que otros miles salgan con sus progenitores a correr la mala suerte cruzando un río crecido en cualquiera de los países fronterizos con el nuestro. Tampoco lo desvelan las noticias que dan cuenta de los brotes de xenófobos que atormentan a los peregrinos de la diáspora En su agenda no ocupa un lugar hecho cierto de que cada territorio nacional se lo reparten los grupos delincuenciales Que se apoderan de zonas en donde instalan alcabalas para matraquear a los ciudadanos de a pie A los que les quitan cualquier cosa, lo que sea la cartera, el teléfono celular, los zarcillos, la cadena, el reloj, todo. Y si anda en moto o carro, le hacen descargar un poco de gasolina. Y por gesto de misericordia, les dejan los billetes nuevos porque no vale nada. Pasando a segunda noticia, el anuncio lo hizo el propio Donald Trump, el cual prepara su regreso a las redes sociales con una plataforma propia. Redefinirá por completo el juego. Después de ser vetado por las principales plataformas a raíz del asalto de los seguidores al Capitolio, el expresidente estadounidense Donald Trump podría además lanzar su propia cadena de televisión para captar la audiencia de Fox News. Donald Trump tiene previsto regresar pronto a las redes sociales con una plataforma propia, luego de ser vetado de redes como Twitter a raíz del asalto de sus seguidores al Capitolio el pasado 6 de enero. Aparte de crear una red social propia, Trump podría también lanzar su propia cadena de televisión para captar la audiencia de Fox News. Luego del anuncio, uno de los asesores de Trump, Jason Miller, explicó este domingo en la propia Fox News que la principal prioridad son ahora mismo las redes sociales. De esa manera, el expresidente Trump volverá a redes sociales en dos o tres meses con su propia plataforma, lo afirmó así Miller que ha destacado que así redefinirá por completo el juego y atraerá a decenas de millones de usuarios. El exmandatario y sus simpatizantes denuncian un sesgo en las principales redes sociales, incluso anterior al asalto del Capitolio. Después de lo acontecido en el Capitolio, Tom fue expulsado también de Facebook e Instagram, y redes consideradas de derecha como Gap y Parler, que han sido muy criticadas e incluso están siendo investigadas. Trump limitó drásticamente su presencia pública y ven una mansión de Mar a Largo en Florida, aunque mantiene su pulso por el control del Partido Republicano con vistas a una posible candidatura presidencial en 2024. En estos momentos tiene ya más de 20 senadores y más de 50 congresistas que llaman o peregrinan hasta Mar a Largo y prestar atención este lunes a Georgia, porque Trump tendrá un enorme apoyo nuevo. Mientras tanto, el resort de Florida Mara Largo ha sido cerrado parcialmente después de que algunos miembros del personal dieron positivo por el contagio de la pandemia, informaron medios estadounidenses el viernes. Como bien también ya lo sabemos, ahora el club, que ahora es la residencia oficial del expresidente desde que dejó la Casa Blanca, dijo que los servicios de banquetes y eventos permanecerían abiertos y que se habían tomado todas las medidas de respuesta apropiadas de acuerdo con las pautas de la CDC para desinfectar la propiedad. El vecindario del condado de Palm Beach envió al club una advertencia formal en enero que había violado el código del condado y podría ser multado después de que las fotos de una fiesta de año nuevo mostraran a muchos invitados sin sus respectivos tapabocas. Pasando a tercera noticia, la pregunta del millón. ¿Qué hay detrás de los ataques del gobierno dictatorial de Nicolás contra guerrilleros en la frontera entre Venezuela y Colombia? El anuncio por parte de la represión fue que dos militares murieron y 34 insurgentes quedaron detenidos. El ejército solo está atacando a la parte del grupo que se opone al liderazgo de los antiguos jefes Jesús Santrich e Iván Márquez. Esto no es lógico y mucho menos casualidad, pero los únicos que sabían con certeza el día de la hora casi exacta que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atacaría unos kilómetros de la victoria en Apure fueron los ocupantes del campamento de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al mercado de Miguel Botage Santillano, alias también Gentil Duarte, enfrentado a Jesús Santrich e Iván Márquez, los jefes de la nueva Marquetalia. El informe por parte de la Fuerza Armada fue que varios efectivos militares resultaron heridos y murieron, en este caso, el mayor Eduardo Ramón Corobo Segovia y el primer teniente Jonathan Miguel Duarte. La Fuerza Armada estaría siendo usada para eliminarle los adversarios internos que dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes Nicolás ha manifestado simpatía. Lo que está claro es que la lucha de la Fuerza Armada que lidera el ministro Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos Ichazo es uno de los enfrentamientos el cual no está combatiendo a la guerrilla en su totalidad, sino solo la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se quiso subordinar al alias Jesús Santricho. Lo que se revelaron contra el nuevo Marquetalia está el grupo de Gentil Duarte, aliado a Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo, quien junto a Fabián Guevara Carrascar, alias Farley, controlaba el territorio de Apure, en Venezuela, a la altura de Arauquita. A sus campamentos es a quienes ha arcado la fama. Después de un silencio por parte del alto mando militar, el ministro de Defensa publicó un comunicado anunciando que se sostuvieron enfrentamientos con grupos irregulares. Según el informe, fue neutralizado uno de los cabecillas conocidos como alias El Nando, capturados 32 sujetos, destruidos 6 campamentos y decomisado armamento. Grupos disidentes trataban de ingresar al territorio venezolano e incluso llegaron a afirmar que eran una operación del ejército colombiano contra el territorio venezolano. Los hechos demuestran que es totalmente falso. Revela uno de los habitantes de La Victoria, que los militares salieron perdiendo y se están desquitando con los civiles. En los reportes no oficiales que han estado circulando se habla de heridos y armas decomisadas, pero no se menciona que habría 15 fusiles de la Fuerza Armada que se perdieron durante la operación del 21 de marzo. Bueno amigos, así hemos finalizado nuestras noticias el día de hoy. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, escribirnos por supuesto, siempre los estamos leyendo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.